En este vídeo vamos a ver cómo configurar la barra de herramientas para que sea más fácil el uso de la aplicación. Lo que hacemos es ir a cualquier espacio libre que haya en la barra de herramientas y pulsar con el botón derecho. Eso nos lleva a personalizar la cinta de opciones. Y aquí en personalizar cinta de opciones lo que vamos a hacer va a ser añadir un menú nuevo. Los menús que aparecen al principio se llaman pestañas. Pulsaremos nueva pestaña y escribimos el nombre que va a ser el nombre de la aplicación. Con el botón derecho se puede cambiar el nombre. Le pondremos DBV Combinar Correspondencia. Y Aceptar. Con esto ya tenemos un menú y aparecerá en la posición que pongamos. Estaba el inicio vamos a ponerlo un poco más a la derecha. Con el botón derecho Personalizar lista de opciones podemos arrastrarlo hacia el final y entonces aparecerá eh, por ejemplo delante del menú de Acrobat, detrás de la ayuda. Cuando puse aceptar vemos que aparece ahí. Bien, ahora vamos a añadirle los botones que nos hacen falta. Nos hace falta añadir dos botones, uno que es para activar la macro y otro que es para ponerla en marcha. Entonces para ello vamos a irnos a macro y vamos a grabar una macro nueva que van a ser los pasos para hacer la activación y damos grabar macro y le llamamos a la macro activar combinar correspondencia. El paso siguiente para crearla será solamente pulsar el botón aceptar. Porque en este caso no queremos ni hacer un botón ni un acceso rápido de teclado. Bueno, como yo ya la tenía, me dice que ya existe. Y entonces en este momento aparece como una especie de radio cassette antiguo sobre el cursor. Y vamos a ir siguiendo los pasos de activación que hicimos al inicio, que era archivo, opciones, dentro de opciones complementos, dentro de complementos, complementos de Word. Vamos a ir y lo que hacemos es pulsar el activar. Como ya lo habíamos cargado en el primer vídeo solamente es activarlo. Y aceptar. Y eso va a ser nuestra macro. Nos vamos a ir de nuevo a Macro y a Detener. Recordad que está en el menú Vista. Con eso hemos hecho la grabación de una macro que lo que hace es la activación. Y ahora vamos a añadir el botón. Botón derecho, personalizar la cinta de opciones. Seleccionamos en comando Macros. Y me aparecerá una con el nombre que hemos creado que es Activar combinar Correspondencia. La seleccionamos. Y buscamos el grupo donde, de la pestaña y le decimos Agregar. Para que se agregue dentro de ese grupo, que vamos a darle también un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, combinar. Y aceptar. Y dentro de ese grupo añadimos el botón de activar combinar correspondencia. El nombre hay que ponerse también para que el botón sea bonito. No parezca normal, new, macro y todo eso. Sino ponemos solamente activar. Y seleccionamos un icono, por ejemplo, el, el tick de OK y aceptar. Entonces con esto que tenemos, pues que en la barra ya no aparece, un botoncito y cuando le demos se van a ir siguiendo todos los pasos que hemos hecho antes de la activación. Al final del vídeo veremos qué pasaría si no lo activásemos. Lo siguiente será la macro activar, iniciar, combinar correspondencia y en lugar de tener que hacer todos estos pasos para arrancarla, vamos a crearle otro botón. Entonces, igual, botón derecho en la zona libre, personalizar las de opciones y vamos a buscar la macro de iniciar, combinar correspondencia. Pasando el ratón por encima nos da el nombre completo o también se puede ampliar la ventana. En este caso, también vamos a cambiarle el nombre y la llamaremos Iniciar. Nos ponemos sobre ella, pulsamos cambiar nombre, nombre para mostrar. Vamos a poner iniciar y vamos a cambiar también el icono, por ejemplo, para que cogemos el sobre que sería que vamos a asociar para que se inicie la combinación. Y con esto ya tenemos preparados los dos botones que nos hacen falta para poder empezar a trabajar. Vamos a ver cómo queda, pulsando aceptar, vemos que dentro del grupo combinar hay un botón activar y un botón iniciar. Pulsamos iniciar y vemos que ya se nos abre la aplicación sin ningún problema. Vamos a ver qué pasaría si no tuviésemos eh, la activación, porque algunas veces cuando se arranca la macro está pero no aparece activa, podría aparecer así, por ejemplo, y eso no lo veríamos, es decir, abriríamos un documento y cuando yo puse iniciar me diría la macro no se encuentra o está deshabilitada. ¿vale? entonces Para evitar ese problema de que no encuentre la macro hay que darle al botón de activar y ya la macro se ha descargado y se puede arrancar sin ningún problema. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos.